Donde sea que mar iba, que iba, que va, Donde sea que va, el cordero también irá La sigo a la escuela un día, la escuela un día, a la escuela un día La siga a la escuela un día, eso es contra las reglas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 Vuelven para ver sus amigos, quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Diez botellas verdes cuelgan en la pared